Por su parte, la concejala de Vamos Granada, Marta Gutiérrez, ha indicado que no puede haber justificación para eximir de responsabilidades a quienes tomaron las decisiones en el caso Serrayo. La Edil de la Formación Morada deja claro que no puede haber duda sobre la independencia de los servicios jurídicos municipales y para ello, dice, estos puestos deben dejar de ser de libre designación. Eh, entendemos también que esto, sin ninguna duda, no, no debe caber ninguna duda de que el ayuntamiento tiene que estar ahí como acusación particular en defensa de los intereses públicos, porque además ya tenemos antecedentes en otros casos, como por ejemplo el ayuntamiento de Atarpe, en que cuando el ayuntamiento no se ha personado como acusación no puede defender el interés público.